Y en ella, por supuesto, uno de los eh, hechos eh, que está concitando mucha expectativa, no solo de nuestro medio de televisión, sino diríamos de la prensa en general, es el cabildo al que se ha convocado mañana en, en la ciudad de Santa Cruz. ¿sí? Está confirmado a las 5 de la tarde es la, la cita justamente para que allí... Eh, Seguramente convocados por el Comité Cívico, ¿no es cierto?, y con la participación de los actores ya conocidos, ¿no es cierto? Y que han estado participando en anteriores medidas de presión que apuntan a que el censo de población y vivienda se haga en 2023, máximo hasta junio de 2023, y no en 2024, como ha determinado el Consejo Nacional de Autonomías y lo ha refrendado el gobierno a través de un decreto, pues ellos se van a reunir allá y no se descarta, ¿no es cierto? Esa es una posibilidad, no se descarta que allí se tomen medidas de hecho, ¿no es cierto?, a, para sumar ya a los ...los paros de 24 y 48 horas... Eh, hemos vuelto sobre el tema del cabildo, nos parece pertinente, nos ha parecido fundamental, sobre todo después de conocerse ayer la noticia que diera el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, en sentido de que va a ir a acompañar y a observar eh, lo, que, lo que suceda en este cabildo allá en Santa Cruz, y que muchos lo han tomado como eh, han legalizado el cabildo, lo han legitimado el cabildo, ahora sí el cabildo vale, ahora sí con el tribunal electoral presente, ¿no es cierto? Lo que allí se determina ya va a tener eh, otro tipo de matiz, etc. Nos parece importante, ¿no es cierto?, invitar a una persona que conoce este tema y que por supuesto tiene como parte de sus funciones, entre otras, eh, trabajar este tema o, o estar atento a estos temas de cabildos, asambleas y otro tipo de eh, escenarios de participación popular. Quiero agradecerle y pues eh, darle la más eh, cordial bienvenida justamente a eh, nuestra invitada de la fecha, ¿sí?, a Dina Chukimia, es la doctora Dina Chuquimia, que es vocal del Tribunal Supremo Electoral del órgano electoral plurinacional. Dina, muchísimas gracias, Un placer, como siempre, eh, reencontrarte hoy sí. para hablar de este, de este tema del cabildo. Un gusto, un placer tenerte acá. Gringo, muy buenos días y buenos días a todas y todos. Y ef efectivamente, como tú lo has dicho, en la jornada de ayer, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, parte del órgano electoral plurinacional, anunció que aceptó la solicitud que realizaron eh, dos, eh, dos ciudadanos para hacer acompañamiento y observación del cabildo que se va a realizar en la jornada de mañana. ¿no? Es, una, es una solicitud que ha realizado, si me permite, voy a leer, don Manfredo Kemp Bravo y don Rómulo Calvo, no del Comité Cívico de Santa Cruz, Manfredo, Manfredo... Bravo es el coordinador interinstitucional de la Comisión Impulsora del Censo, indica Manfredo en la Bravo, ¿no? Manfredo Bravo. Ya. No, y si me permiten, no, ellos hacen la solicitud a la señora presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, la doctora María Cristina Claros, y dicen solicitan la observación y acompañamiento del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático en la realización del cabildo departamental. A realizarse el este 30 de septiembre. Entonces nuestro tribunal electoral departamental en cumplimiento de lo que manda la ley. Hablamos del de artículo 35 al 38 de la ley de régimen electoral no admite esta solicitud no y les dice sí. Vamos a acompañar al cabildo, vamos a acompañar y observar al cabildo que ustedes van a realizar. no Hay que recordar y reiterar que internamente nosotros tenemos un protocolo para la aceptación de este tipo de solicitudes que suelen llegar al Tribunal Electoral Departamental cuando se trata de, este, de cabildos departamentales o asambleas departamentales. Al Tribunal Supremo Electoral no, no hemos recibido nosotros la solicitud porque entendemos que es un cabildo departamental que seguramente tratará temas departamentales. Cuando son temas de alcance nacional, estos llegan al Tribunal Supremo Electoral, que no es el caso. ¿no? Entonces llegó directamente eh, la solicitud al Tribunal Electoral Departamental un, de Santa Cruz. Aquí, Dina, hay un primer elemento que me llama la atención. Si, si su petición tiene que ver con un asunto que puede de pronto, digamos, entre comillas, afectar o, o involucrar, diríamos, a, a todos los eh, habitantes de Bolivia, a todos los departamentos eh, es este el camino que han utilizado, es el correcto, digamos, porque este no es un tema departamental, está claro. Ellos están pidiendo que el censo, que es para todos, no solamente para Santa uh -huh. Cruz, se haga en una fecha y no en otra. Bueno, esa es la solicitud que hacen ellos al Tribunal Electoral Departamental. Ellos, en función de los protocolos internos que tenemos, hay que recordar la autonomía de toma de en que tienen nuestros tribunales electorales departamentales. Asumimos que han debido hacer el análisis correspondiente, han cumplido los protocolos correspondientes y han aceptado enviar a, a técnicos, porque la parte técnica es la que va a ser la, el acompañamiento y la observación. No, Entre los puntos que, que destacan son diez, cerca de 10 puntos. Tengo entendido. En total, sí, 8, sí, sí, 8 a 10, porque nosotros no tenemos sí, ahorita la, la, la comunicación oficial. oficial uh -huh. No uh, se ha aceptado eh, ir a ese a ese evento, para hacer el acompañamiento y la observación. No, simplemente eso, eh, internamente el protocolo, ellos han tenido que verificar el cumplimiento de los requisitos ¿no? que, eh, que tienen que cumplir. Por ejemplo, entre ellos, eh, tanto don Manfredo Rafael Bravo Chávez, que es como eh, indica, y don Rómulo Calvo. Don Rómulo Calvo es presidente del de Comité Cívico Pro Santa Cruz, y don Manfredo... Eh, Bravo es coordinador interinstitucional de la Comisión Impulsora del Censo. Asumimos que han presentado la documentación pertinente ante el Tribunal Electoral Departamental y en virtud de esa situación ellos han aceptado no hacer el acompañamiento. ¿Pero qué es el acompañamiento? ¿Qué, a, ¿A dónde va el acompañamiento? ¿Qué hacemos? Eh, usted hace una fiesta ¿no? y hace las invitaciones pertinentes. Pero hay algo, a, a, algunos cuantos que dicen, usted me va a acompañar al evento. Nosotros vamos nos sentamos y miramos todo lo que pasa y vamos registrando. ¿no? Y me voy a permitir, por ejemplo, eh, ir a la ley 026, al artículo 37 que dice observación y acompañamiento, el órgano electoral plurinacional es competente para la observación y acompañamiento de las asambleas y cabildos y realizará esta labor mediante el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. Hablamos a pedir. ¿Qué hacemos en este proceso? Nosotros vamos, nuestros técnicos, en realidad los técnicos del CIF de Santa Cruz, irán al Cabildo, se ubicarán y verificarán, cómo, verán cómo se realiza, cómo se desarrolla desde el primer momento, quiénes intervienen, eh, cada, el cumplimiento seguramente de cada uno de los puntos que están en su convocatoria para el cabildo mismo, eh, no tenemos nosotros por qué decir si se han equivocado o no han cumplido esto, este punto, simplemente nosotros a, a registramos y anotamos quienes participan. Eh, eh, audiovisuales también grabamos, hacemos. A, va a haber un informe oficial de los técnicos del Cible Santa Cruz, ¿no? que lo van a remitir al mismo Tribunal Electoral Departamental. Y posteriormente, eh, lo que es, le escuchábamos a doña María Cristina, nuestra presidenta del TED, indicaba que en 10 días después de mañana se va a presentar ese informe de, de forma oficial, ¿no? Y también es un informe público porque nosotros somos, somos una entidad pública. Lo hacemos además público en nuestro portal web para ver qué decisiones han tomado. Por ahí a alguien le interesa. Entonces... Ese es el trabajo que va a realizar el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático de Santa Cruz, no estamos hablando del nivel nacional, ¿no? considerando que la solicitud habla de un cabildo departamental y asumimos que las temáticas tendrían que estar relacionadas con esto. De acuerdo, bien, yo me quedo con la duda, ¿no? <risa> Digo, eh, el, el censo no es un tema departamental, si bien puede ser planteado desde un departamento, ¿no es cierto?, o a petición de un departamento. Daría la impresión de que un cabildo que va a tomar decisiones respecto de un hecho nacional, ahí, ahí me genera un poco Tendrían una, una que duda. remitirse, le digo, tendrían que remitirse al ámbito departamental, porque la convocatoria es, un, es para un cabildo departamental. Como le digo y le reitero hace el momento, a nosotros no nos ha llegado una solicitud para que acompañemos un ¿no? cabildo nacional por temáticas nacionales. ¿no? De acuerdo. ¿No? Eh, sí, sí. Bien. Me queda la duda. <risa> Todavía hay con la las disculpas de la, de la vocal de Ina Chukimia. Expliquémosle a continuación a la gente a partir de la normativa, a partir de lo que está establecido en la ley, en los reglamentos, en los procedimientos, qué es exactamente un cabildo, ¿no es cierto? Ya está definido cuál va a ser el rol del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz en el Así cabildo. Es. Contemos ahora qué es el cabildo, ¿no es cierto? Quiénes van, ¿Qué, qué ámbito afecta, ¿no es cierto? Las decisiones que se tomen allí, qué tipo de carácter tienen, ¿no es cierto? Todos esos detalles vinculados al cabildo. A ver, un cabildo, al igual que una asamblea, es un mecanismo de la democracia participativa. Hay que recordar que en nuestro país hay tres tipos de democracia. La representativa, cuando vamos todos a elegir a nuestros candidatos y de dónde salen nuestras autoridades, ¿no? en el nivel nacional, departamental o municipal. Tenemos el otro tipo de democracia que es la participativa. ¿no? Y precisamente las asambleas y cabildos son parte o más bien mecanismos de la democracia participativa. Y aquí tengo, eh, si me voy a permitir leer la ley y hablemos con la ley. Las asambleas y cabildos son mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa por los cuales las ciudadanas y ciudadanos, mediante reuniones públicas, se pronuncian directamente sobre políticas y asuntos de interés colectivo. Las asambleas y el cabildo tienen carácter deliberativo. Sus decisiones no son de carácter vinculante, pero deberán ser consideradas por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que correspondan. No se consideran para efecto de este capítulo las asambleas y cabildos que sean propias de las organizas, de la organización interna de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. No, eso está en la parte dentro de la democracia comunitaria. Entonces, estos cabildos, si bien tienen de, eh, carácter deliberativo, porque es la sociedad civil, eh, hay, hay cabildos en, en, hasta en municipios, hay cabildos en el nivel departamental, hay cabildos en el nivel nacional, como que el año pasado eh, habían cabildos nacionales, a donde el Tribunal Supremo Electoral de igual manera acompañó, hubieron cabildos municipales, tenemos entendido que en algunos municipios del país acompañamos, entonces ellos se circunscribieron a las temáticas de su interés y del interés colectivo de su distrito, de su municipio, de su región, ¿No? Hay, hay estos temas que van a tocarlo seguramente al nivel de cabildo, de la deliberación. pondrán. Me, me, me estoy imaginando cómo va a ser mañana la, el cabildo, entonces van a poner a consideración algún tema, deliberarán, aprobarán, tendrán algunas decisiones que puedan tomar. Sin embargo, eh, este, estas decisiones no son de, de carácter vinculante. ¿Qué ¿no? quiere decir vinculante? Eso expliquemos. Que obliga ¿no? a un tercero a aceptar lo que ellos, eh, lo que ellos piden. ¿no? La, la, la decisión que se pueda tomar en un cabildo ¿no? Ajá, sí, Entonces, sí por ejemplo eh, de pronto mañana el producto de este cabildo sale la decisión ¿no? que toma la gente en el cabildo de el censo se hace en junio de 2023, por ejemplo. No es que a partir de eso, y cumpliendo los procedimientos del CIF, del Tribunal Departamental, ahora el INE tiene que reprogramar el censo, eliminar el decreto y hacer el censo en 2023. Sí. Eso quiere decir que no es vinculante. No es vinculante. O sea, no le obliga. No le obliga a un tercero a hacer, a ejecutar esa decisión del cabildo, por así decirlo. ¿no? Entonces, no es de carácter vinculante, sí es un carácter deliberativo, van a deliberar, van a tomar seguramente la palabra varios de, deben tener algunos, algunos otros ciudadanos que van a hablar sobre determinadas temáticas, pero las decisiones que se vayan a tomar no tienen carácter vinculante, no, o sea, no, se, no son de ejecución obligatoria de parte de un tercero, no sabemos a quién le van a pedir qué, porque inclusive hay varias, hay instituciones a las que se van a re, re, remitir, digamos, las, las decisiones que se vayan a tomar y, bueno, tendrán que, tendrán que ver cada institución, tendrá que ver en el marco las posibilidades de, de hacer lo posible, posible para atenderlas la demanda, ¿no? Pero así vinculante y de forma obligatoria no es. Lo que también, por supuesto, podría llegar a suceder, ¿no? Aunque hay algunas, algunos intentos por eh, soslayar el tema, es, eh, por ejemplo, tomar decisiones de avanzar hacia medidas de presión, ¿no es cierto? Es, es el punto 8 donde están hablando de, en el marco de la constitución, en el marco de las normas, ¿no es cierto? Eh, buscar mecanismos para, por ejemplo, protestar, eh, manifestar nuestra presión, para que estas, eh, estas peticiones que estamos haciendo se cumplan. Eso sí, obviamente, y eso es ya de cumplimiento para ellos, ¿no es cierto? Ellos mismos se autoimpondrían, digamos, claro. una agenda, por decirlo. Medidas de presión, ¿no? Son medidas de presión que seguramente ellos se ejecutarán, pero ya le digo y le reitero: los, eh, las decisiones que se vayan a tomar en este cabildo o en asambleas o en otros cabildos, digamos, no son de carácter vinculante o de obligatoriedad para que lo cumplan. Sí, seguramente remitirán eh, el, eh, la decisión que se ha tomado para que lo tomen en cuenta para que lo tomen en cuenta y por, por ahí, por alguna razón, puedan llegar a un consenso entre autoridades y los y los promotores de estos cabildos. no Pero de ahí a que se les exija el cumplimiento obligatorio, no es. ahora Volviendo al escenario de, de las hipótesis, ¿no? porque esto no está en la norma, estamos simplemente haciendo hipótesis, eh, aprovechando acá el, justamente la base legal, jurídica, normativa de nuestro país. Eh, pregunta, por ejemplo, vamos a suponer que se decide en el ámbito del cabildo, ¿no es cierto? Eh, propone uno de los oradores y dice, señores, propongo que vayamos a un paro, ¿no es cierto? Por tiempo X, ¿no es cierto? Independientemente sí. de ese detalle. Y, eh, ¿aprobado o no aprobado? Y toda la gente grita, ¿aprobado? Entonces, queda aprobado, ¿no? Entonces... Convocan a ese paro, ¿no es cierto? Y de pronto una institución que está dentro del territorio cruceño, eh, eh, el día del paro no para, trabaja. Entonces pueden ir y decirle, mira, en el cabildo hemos dicho que no hay que trabajar, que hay que hacer paro y tú estás trabajando, así que no sé qué te puede pasar. ¿Existe eso? O, o al decir, no, no es de obligatorio cumplimiento, no es ni para autoridades, ni para, ni para los ciudadanos. ciudadanos. Claro, ni para los ciudadanos, porque acuérdese que estas eh, estos cabildos o estas asambleas son convocados por los ciudadanos mismos, ¿no? Uh, en este caso, don, don Manfredo Bravo, don Rómulo Calvo, convocan, pero no todos son parte del comité cívico, no todos eh, pertenecen a esta coordinadora. Entonces hay otros ciudadanos que son independientes, que a veces van, otros que no van, o sea, no son de carácter obligatorio. Ahora que hagan un paro y que vayan y le, y le increpen, ¿por qué no está cumpliendo el paro? Pues también yo considero que se estarían vulnerando los derechos del otro ciudadano que tiene derecho de trabajar ¿no? y que la, la misma constitución política del Estado le ampara el derecho al trabajo, el derecho a tener una libre transitabilidad por su país, por su departamento, por su municipio, por su región o por su mismo pueblo, por su misma calzada. ¿no? Nadie puede restringirte el acceso a tu libre transitabilidad, a tu libertad al trabajo, no, que es parte de la, de la, de la constitución política del Estado. El Estado te protege. ¿No? La Constitución Política del Estado te protege, ¿no? te da la posibilidad de trabajar en el marco de las libertades que tienen de forma independiente o de forma dependiente también de algunas empresas o instituciones. ¿no? Entonces, todos tenemos que trabajar en el marco del respeto de los derechos del otro. Hay que recordar, y eso, eso siempre les decía a mis estudiantes, donde comienza el derecho del otro, termina... El, los, los propios, ¿no? Entonces, tienen, tenemos que empezar a ver a ver ese tema y no se puede obligar a nadie a cumplir, digamos, no una cosa en la cual no está de acuerdo, por ahí no está de acuerdo el tercero, por ahí el ciudadano no está de acuerdo con, la, con lo que vaya a salir de este cabildo, está bien, se han reunido, se van a reunir, van a tomar decisiones, por ahí van a tomar acciones también pero eso siempre en el cumplimiento de la constitución política del estado y ese es el límite, ¿no? La constitución política del estado. Está claro y ellos uh -huh. lo dicen, ¿no? En, en el texto justamente en el que solicitan uh -huh. ellos se encuadran y justamente como parte de los procedimientos, ¿no es cierto? Ellos han optado esta vez por este camino. No recuerdo yo un anterior eh, cabildo, por lo menos no en Santa Cruz, que haya completado por el que haya ido al CIF de que haya pedido observación. Creo que no hubo, ¿no? Porque en ese momento eran pues multitudes de gente, entonces era, era digamos los ánimos estaban tan encendidos que era eh, muy fácil Fácil. Eh, eh, muchos interpretan que esta es una suerte de barniz, diríamos, de, de, de cierta legitimidad que se le pretende dar haciendo la convocatoria, etcétera, porque a la luz de los resultados al final eh, tampoco es que la presencia del Tribunal Departamental Electoral a través del Cifde va a garantizar nada, ¿no es cierto? Más allá de que quede registrado como un antecedente, ¿verdad? Y, y punto, más que eso no va a pasar. ¿O, o, o estoy equivocándome en esa ley Está en lo cierto. No, no legaliza... No, no legitima o sea, el, el, el, la convocatoria que se hace la sociedad civil, simplemente le voy a decir, somos invitados de piedra. Nos invitan para hacer el acompañamiento y la observación, hacemos acompañamiento y observación. Eh, un, va a haber un informe dentro de 10 días y va a decir, se ha realizado este evento, estos han sido han cumplido o no han cumplido con, lo, con la convocatoria realizada, no hay nada más, no surte ni mayor efecto. ¿No? sí que los acompañemos seguramente como institución allá en el, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz es eh, una de los de las instituciones ¿no? que, que, que cuenta con credibilidad ante la sociedad eh, al igual que el resto de nuestros tribunales departamentales y es parte de la sociedad entonces va, acompaña y hay un informe que lo hacemos además público o sea no lo remitimos exclusivamente a los miembros de, a los que han solicitado a los promotores, sino que se lo hace público en la página web, tomando eh, Tomamos imágenes y por ahí sirve para fines de registro y decir, eh, hemos, hemos acompañado estos eventos. Es lo mismo, por ejemplo, cuando nos convocan a un municipio para hacerles acompañamiento. Estamos trabajando en este momento, por ejemplo, con, con temas de democracia comunitaria y nos invitan a hacer acompañamiento. Nosotros no, no decimos está bien o está mal lo que están haciendo, Van a tomar decisiones, bien o mal, lo harán seguramente. Nosotros no les vamos a decir, lo han hecho y está mal, no deberían, no han ido contra la Constitución o lo han hecho en pro de la Constitución. Entonces nosotros simplemente nos circunscribimos, nosotros le digo como institución y el CIF de departamental lo tendrá que hacer en ese sentido, nos circunscribimos a relatar lo que ha sucedido, nada más. ¿No? Y el informe va a ser público y todo el mundo va a tener acceso a ese informe. Que cumplan los puntos que tiene, que son ocho, usted dice, yo pensé que eran diez. Uh -huh. Que cumplan los ocho puntos, que bien por ellos. No lo cumplen, igual nosotros vamos a decir, no cumplieron, listo no nos vamos a enojar tampoco porque no lo cumplieron porque es un tema de la organización de la sociedad civil ellos han, eh, se están autoconvocados se han convocado a un cabildo departamental, no sabemos cuánta gente asistirá, pueden ac acudir 100 personas, 1000 personas 10.000 personas, no lo sabemos y es cuestión de la organización que ellos puedan tener. De acuerdo, ¿No? a propósito de la cantidad, hay muchos que creen que mientras más gente hay, más legítimo o más legal o más no sé qué eh, terminaría siendo un cabildo, es decir eh, todo lo que se ha explicado hasta este momento, todo lo que dice la norma, eh, no refiere justamente, si, si asisten tantos, vale esto, si asisten tantos otros, no vale. No, no es así. o sea Esta regla es general, así vayan 100 personas o vaya un millón de personas. Así es exactamente es. lo mismo, no es... cambia en nada el sentido de la norma y lo que representa un cabildo. Definitivamente no, como le digo y le reitero, o sea esa una convocatoria, además es, tengo entendido que es una convocatoria pública porque es un cabildo departamental, asumimos que la convocatoria llegó a todo su departamento, a todos sus municipios y, y si va un representante por cada un representante por cada municipio no, entonces asistirán 100 o 200 o 300, que va a ser el mismo, yo digo, van a tener los mismos resultados, no va a tener los mismos resultados, las decisiones por ahí van a ser las mismas que la tomen 100 o 1000, o sea, no, no, va, a haber, va, no va a tener mayor incidencia, No, sí, sí van a decir ellos tenemos el apoyo de la ciudadanía, me estoy imaginando, claro, me estoy por imaginando supuesto, es una no, porque cuando haces una convocatoria prevemos que la gente te acompañe. ¿no? Que venga, que participe contigo, que esté de acuerdo con las temáticas que planteas. no Y la gente va, acompaña y, y seguramente aplaudirá, silbará, no lo sabemos, porque pueden ser 100, pueden ser 500, pueden ser 1000 o pueden ser 10,000. No lo sabemos porque es una convocatoria pública, pero que vayan 100, 500 o 10,000, digamos, va, van a, va a tener el mismo resultado y el mismo efecto, digamos. ¿no? De acuerdo, está claro. Pero eh, el informe que nosotros vamos a, bueno, que el de departamental a veces me, me, me, me incorporo, que es de departamental va a emitir, va a ser un informe que lo vamos a hacer público y va a ser un relato de lo que ha sucedido. No va a haber una evaluación, no va a haber una valoración. Una ¿no? ponderación, digamos, de decir, estuvo bien, estuvo mal, no, nada no de eso. Nada, o sea, no va a haber valoración absoluta, sino simplemente va a describir, no estuvieron eh, aproximadamente, porque no, cómo podrías calcular que va, que va a haber 500 mil o que va a haber 100 mil o que va a haber 10 mil. Puedes contar a 100 personas, pero de ahí en adelante no puedes contar más. Entonces, sí habrá por ahí multitudinaria asistencia o por ahí poca asistencia, no lo sabemos. No simplemente vamos a remitirnos a hacer la descripción de esa jornada y de la participación de, el, de los oradores seguramente, ni siquiera vamos a decir no, lo hizo bien, estuvo contra la constitución política, dijo esto y listo. ¿no? Porque ellos también, eh, tengo entendido que en esta jornada el CIF de, el CIF de Departamental de Santa Cruz uh, se va a reunir con los miembros, con don Manfredo Bravo y don Rómulo Calvo será, para definir esa situación, a qué hora empieza, quiénes van a ser los oradores, para hacer un seguimiento simplemente, y no van a no va a haber nada más. Correcto. ¿No? Hay, una, hay una noticia que se ha conocido en las, en las últimas horas eh, declarada por el propio gobernador Luis Fernando Camacho en el sentido de que el órgano electoral, el Tribunal Departamental Electoral o Electoral Departamental de Santa Cruz le habría instruido, le habría indicado, casi como que dado una instrucción, una orden, de que el señor Camacho no aparezca ni como orador ni aparezca en la testera. ¿Puede llegar hasta eso el Tribunal Departamental Electoral o es una decisión que ellos han tomado por algún tema de estratégico o lo que puede? El Tribunal Electoral... Electoral Departamental debería actuar en el marco de sus atribuciones que tiene, ¿no? Y, y las atribuciones son precisamente estos procesos de eh, coordinación que tienen, pero eh, pero asesorarlo a don Fernando Camacho de que vaya o no vaya me parece un exabrupto, ¿no? De, de, de, de, de, o de, sea, no está dentro de, del procedimiento. Por supuesto que no. El señor Camacho podría tranquilamente participar mañana, pero podría ir. Pero podría ir, podría hablar, o sea, ya, ya es, depende, de, es, es una situación personal. Y si es así, o sea, sería grave que nuestro Tribunal Electoral Departamental esté asesorando a, a un ciudadano para decirle vaya o no vaya. Es decir... Eh... Quizás el término asesorando sería en términos de decir, eh, te voy a dar un consejo, mira, no, aquí lo, lo, lo importante sería, ¿qué dice la norma al respecto? La norma dice, por ejemplo, usted, presidente del tribunal o vocal del tribunal, tiene que alertarle al, al político, al electo, al gobernador, que no se meta, que no vaya, que no hable, que no diga. Eso no dice la norma. No dice. Si eventualmente se hubiera dado, sería por iniciativa de, de la de persona algún, que lo ha hecho. O de algún vocal no que lo ha asesorado y le ha hecho mejor, no vayas. Por ahí le dijo, mejor no. No, vayas. pero no, no, no. Pero eh, está, está, por favor, está la publicación en el periódico El Deber de la entrevista yeah. que le hacen ayer al ser, uh -huh. señor Camacho, y él dice, le instruyeron a Rómulo Calvo, ¿no? Le instruyeron a Rómulo Calvo que no vaya, que no esté ni en la testera, ni tampoco sea orador durante el cabildo. Lo dice él, en el periódico, no sé si nos pueden ayudar ahí los compañeros en producción sí vale a buscar esa verlo. partecita, sí, que está publicada, me imagino, en, en El Deber, donde dice él claramente, ¿no? Eh, Instruye, No es que recomienda, porque yo me he fijado específicamente en ese término, no es recomienda, no es de sugiere, ¿no? eh, si les parece bien háganlo, si no les parece bien no lo hagan, no, aparentemente ha habido una suerte de instrucción, de decirle señor no haga esto. Por cuenta de la presidenta del Tribunal Departamental de Santa Cruz. Eh, si, por favor, los compañeros tienen en el, el, el, el, el, el deber, sí, ¿no es cierto?, ¿no? el periódico El Deber de Santa Cruz, de ayer, es una entrevista que le hacen al señor Luis Fernando Camacho. Eh, en el curso de la misma, el señor Camacho revela esto. Le dijeron a Calvo que me diga, ¿no?, que no puedo participar. ¿Sí? Entonces, uh -huh. eh, bueno, ahí se han hecho una serie de lecturas, ¿no es cierto?, respecto de por qué Camacho no está, etcétera. Ahí está la nota, oh, entiendo que es esta. Por ¿sí? del TED. Ahí está, y así lo pone el periódico El Deber en el título, pero además lo dice Camacho en su declaración en la entrevista, lo ha mencionado, pero quédate en el título, vuelva un poquito al título, ¿sí? ¿Qué dice el título? Por pedido del TED, el gobernador no subirá a la testera en el cabildo. Grave. Grave, porque si es por el pedido del TED, está, está al margen de las competencias que tiene nuestro se tribunal. Se ha extralimitado. Pero por supuesto, si fuera cierto, ¿no? Si fuera cierto, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz se habría extralimitado. Habrá que escuchar a... la declaración de la presidenta, ¿no es cierto? Que es su descargo, en sentido de si, si se dijo o no se dijo, si, si, si pidió. Porque además en el texto no dice pidió. En la declaración del señor Camacho, si pueden ir a buscar la nota, por favor, la parte en la que hace referencia a aquello. Sí, eh, no, no sé si tienen la, la, la partecita esa donde justamente refiere aquello. A ver, ¿qué dice acá? A ver, vamos a, vamos a leer, sí, no, me voy a acercar un poquito al monitor. Dice, quiero aclarar que yo iré como un ciudadano más. Este viernes estaré a los pies del Cristo Redentor, dice el señor Camacho. Aquí no hay mezquindades. Yo no me puedo enojar porque el presidente del comité, Romulo Calvo, me pida algo a exigencia Del TED. Del o sea, ya es exigencia, o sea, le exige, exigencia del T.D. es Tribunal Electoral Departamental. Yo no voy a perjudicar nunca a Santa Cruz y si ese es el pedido lo voy a acatar, dice el gobernador. ¿Sí? O sea, ya no solamente es el, el, el pedido sino la exigencia que habría hecho el tribunal, el tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz a través de su presidenta, ¿Sí? esta es la, la declaración textual del señor Camacho, el gobernador. Eh, yo entiendo que, bueno, en fin, no la voy a llevar a, a Dina Chukimia, que es vocal del Tribunal Supremo Electoral, a un escenario de análisis político, no, no corresponde, no es la no. autoridad llamada para eso, pero claro, hay muchos que están pensando eh, respecto del tema de ciertas divisiones internas, ciertas fracturas internas a las ya existentes con el alcalde Fernández, etcétera. Habrían otro tipo de divisiones ya en estos que han quedado acá, ¿no es cierto? Ha habido un claro desmarque en su momento de Vicente Cuellar, el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, que desaconsejaba eh, ir a un paro cuando los eh, señores del mercado mutualista estaban llorando porque perdieron todo en el incendio. Lo llamaron a la Facultad de Veterinaria y lo alinearon en dos segundos al señor, al señor eh, Cuellar, ¿no?, al rector de la, de la universidad. Bueno... ¿Será un poco de eso? ¿Será un poco del temor a que de pronto, eh, en un momento en el que se está hablando de tanta corrupción en, en el ámbito de la gobernación, corrupción en seguridad ciudadana, corrupción en salud, no sabemos si tendrá que ver con eso. Entonces, posiblemente han utilizado un expediente en el que la involucran ¿no? a, la, a la Presidenta del Tribunal. Estamos haciendo una hipótesis, no estamos asegurando absolutamente nada. ¿Será la Presidenta? Nos parece que sería muy oportuno que la Presidenta del Tribunal departamental Electoral, la señora... Ah, Claros, señora, María Cristina. María Cristina Claros, haga una, haga una aclaración, salga a los medios, saque un comunicado y diga, "Señores, nosotros hemos hecho esto en eh, función a lo que nos manda nuestro procedimiento, nuestra norma, nuestras leyes, etcétera, etcétera." Bien, Estaremos atentos. Eh, ¿Qué puede pasar si eventualmente se detecta eh, una situación de estas a nivel nacional? Por ejemplo, una sala plena del Tribunal Supremo Electoral a nivel nacional para observar algún comportamiento de algún tribunal departamental. ¿Podría darse que, por ejemplo, el tribunal intervenga ante esta, ante esta situación de que se habría extralimitado un presidente de un departamental o no existe eso, no está dentro de sus potestades? Veremos qué es lo que ha pasado, gringo, en el entendido de que cada tribunal electoral departamental, quiero que quede claro... Cada tribunal electoral departamental compuesto por cinco vocales toman sus decisiones, no son autónomos en la toma de sus decisiones. en de este momento no le puedo decir si lo dijo, o no lo dijo, no puedo Está decirlo, claro no. pero este cada tribunal departamental, a la cabeza de su presidenta, la, la presidenta, digamos, es la cara visible, ¿no? De, de la sala plena de, tribunal, de los tribunales electorales departamentales, toman decisiones y en el marco de esas decisiones también de, tienen las, las obligaciones y deberes que cumplir. No, nosotros no vamos a, en este momento, no le puedo decir si, es, si, si ha sido cierto, voy a pedir no, informe, por nada. No, por Pero, va, este, sí. sí, en general le digo, sí. este gringo, que nosotros como órgano electoral no podemos ni quieres recomendar y decirle, señor, usted no vaya, usted no puede ir. Eso no existe. No existe, no, no, existe, y, no debería existir. Claro, yo yo me refiero más bien, no tanto al hecho particular este, sino, digamos, pongámoslo en términos generales. Uh -huh. Cuando el Tribunal Supremo Electoral, del cual usted es vocal, es. observa que un tribunal departamental ha incurrido en un error o en, o en una situación extraña, puede intervenir el Tribunal Supremo Electoral diciéndole, venga a ver, señor, ¿qué ha hecho usted? O sea, ¿en qué norma se ha basado usted para hacer esta cuestión? En este no, momento no, no hablemos de este caso en particular, <risa> en términos generales. Su, su, eh, ¿Puede surtir como una especie de eh, control, diríamos, de, de, respecto del desempeño de los órganos electorales o no está dentro de la competencia de los vocales nacionales? Como le digo y le reitero, cada tribunal electoral departamental es autónomo en la toma de sus decisiones. Bien. ¿no? Pero todas las decisiones tienen que estar enmarcadas en la ley 018, en la ley 026, que creo que amerita este caso, y en la constitución política ¿Y si no lo estuvieran ustedes pueden intervenir si no lo no estuvieran intervenir? pues ahí, ahí veremos qué es lo que ha pasado ustedes ¿no? pueden intervenir están habilitados por la norma por la misma podría ley? vamos a ver ¿no? o sea en todo sí. caso como sala plena tomamos decisiones. En este momento, por ejemplo, si es que le digo vamos a intervenir o no lo vamos a hacer, tendría que ser una decisión de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Ustedes sí. ustedes han tenido ayer una sala plena en la que hablaron de este tema, pero al final no sacaron nada en conclusión. ¿Es no, así o estoy tengo mala información? Usted tiene la información de primera mano, a veces nos llega a nosotros de segunda. Pero sí, ayer tuvimos una, una, una sala plena a raíz de que la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz nos comunica que eh, ha habido esta solicitud, en el marco del protocolo que nosotros tenemos, ha habido esta solicitud eh, y este, nosotros no hacemos nada más que atender... Tomamos conocimiento de la solicitud que había para el cabildo departamental y hemos dispuesto que el CIPD, que es el, el área que corresponde, nuestro servicio que corresponde, va, eh, haga el monitoreo correspondiente de este evento. ¿no? Eso es lo que corresponde de acuerdo a protocolo. Nosotros como sala plena no tomamos decisión al respecto porque entendemos que es un cabildo departamental con temas que tienen que ver a su departamento. Entonces, al no haber llegado directamente la, la solicitud de acompañamiento y observación a un cabildo, entonces, quien se encarga de todo este tema es el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y nuestro Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. ¿no? Que va a ser el acompañamiento, la observación correspondiente y por supuesto el nacional va a ser el monitoreo. De acuerdo. Eh, ¿Le ha dejado un poquito preocupada lo de, la, de lo del TDI y esta revelación que ha hecho el señor Camacho de que le han prohibido eh, prácticamente no, no, no ir, y... no estar allá? Ah, desde el tribunal es, es curioso, no, a... seguramente ameritará alguna algún pedido de información, algo por lo menos, ¿no?, para saber qué pasó, o, insisto, una explicación de la presidenta, ¿no es sé, cierto?, donde salga y diga, señores, esto es lo que ha sucedido. ¿no? Bueno, a mí, a mí no, porque al final es, no, supuesto, es, un, es un trabajo que ellos han realizado, debiera preocuparse a ellos, ¿no? Según. Por ahí, si sí, sí, evidentemente lo hicieron, ha debido tener algún marco de, de coordinación o algo, pero que en general no debería ocurrir, porque nosotros como órgano electoral no podemos decirle a un ciudadano, vaya, porque le estaríamos... Eh, in, eh, privando de su derecho. Sea de, autoridad de, de, o no sea autoridad. Pero claro, además, nosotros como ciudadanos, al margen de que estemos como autoridades, también respondemos pues, a la sociedad. Si, si nos convocan a un cabildo y por ahí estoy de acuerdo con esas ideas, pues va a ir. O sea, no, no, nadie le puede restringir Como ese por derecho, ejemplo ¿no? el alcalde Fernández no va a ir, ¿no es cierto? Porque además está de viaje, digamos, ¿no? Entre paréntesis. Pero eso claro, es claro. claro, <risa> pero, claro le digo, no o sea, como autoridad y como como ciudad, no dejamos de ser ciudadanos, acuérdese usted también ha sido ha sido autoridad nacional, uh -huh. no dejamos de ser ciudadanos, gringo. Cierto. Por ahí nos interesa el tema de la basura. Ah, pues entonces ese tema de la basura está afectando a mi zona, entonces voy. Eh, el tema del yo yo vivo en una zona popular de la ciudad de La Paz vivo por la zona El Tejar entonces tengo una avenida llena de, de, de, de, de compañeros, de, o sea, de gente que se dedica al, al trabajo mecánico, con vehículos. Es una es, es una avenida que tiene doble vía, pero una vía de pronto está utilizada por los mecánicos. Me preocupa porque cualquier ratito una, se, se les rompe los frenos a una movilidad y se los va a llevar a, a estos señores. Ando con esas preocupaciones y ando comentando el tema con mis vecinos no tengo entendido que ahí tienen sus reuniones con los con lo, con los al concejales con los alcaldes para ver qué pueden hacer para resolver el tema uh -huh. y si me convocan a una asamblea de mi junta de vecinos voy a ir a la asamblea de junta de vecinos porque además me preocupa el tema de la seguridad ciudadana Seguida. que nos ataca todo, a todo el país, creo a todas las, a todas las ciudades, me preocupa pondré, a, a, pondré mi opinión ¿no? vale. en la mesa la tomarán en cuenta no la tomarán en cuenta, es parte de, de esta misma ley, la ley 026 ¿no? y la constitución política del estado que nos da la posibilidad a los ciudadanos de reunirnos, de tomar decisiones, ahora que nos hagan Caso los terceros que están encargados de resolvernos el problema, es y tema. es otro tema. Definitivamente. Sí. Eh, en síntesis, y volviendo al tema de Santa Cruz, eh, algo no se hizo bien. O la presidenta del Tribunal eh, Electoral Departamental de Santa Cruz eh, se extralimitó en sus funciones y le dijo al señor Camacho: el Señor Camacho, usted no va, o lo otro que no se ha hecho bien. Es involucrarla a la presidenta del Tribunal Electoral Departamental para tratar de esconder una interna, una fractura interna o alguna razón de otro tipo, algún cálculo político seguramente hecho, que desaconsejaba que Camacho esté allí eh, en primer plano el tiempo lo dirá. La vocal Dina Chujime estuvo con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Dina. Un placer. Un cariño grande a la familia. Dina está de luto no por, no por eh, simplemente una cuestión eh, de, del vestuario, sino por una, una tragedia familiar que la ha atravesado hace poquito. Así, Así que a sí. ti, a toda la familia, nuestro, nuestro brazo solidario y bueno, pues que ojalá llegue pronto el consuelo a la familia, aunque a veces cuando es tan terrible la situación es, es difícil Bien. encontrar. ¿Sí? Así es, gringo. Yo agradecerte siempre por por, por la apertura que tienes aquí en, en el canal, y de verdad yo le decía al entrar, te, no nos estamos viendo desde hace mucho tiempo, sí, yo te estoy escuchando, le decía, y de verdad no, siempre andamos escuchando, haciendo haciendo seguimiento a los medios de comunicación, y a ver qué dice, de, qué está pasando en el país, ustedes, bueno, los medios de comunicación, ahora digo ya los medios, ya no soy parte de momento de los medios de comunicación, de pero este son el termómetro de la sociedad. ¿no? Si ustedes nos andan alertando de lo que, lo que se está, está pasando en nuestra sociedad y definitivamente eso a las autoridades nos tiene que, eh, nos tiene que alertar. ¿no? Si pasa este tema, entonces, ¿cómo hacemos para resolver y darle una mejor solución a la sociedad? Yo le agradezco por no, las palabras atenta. de solidaridad de gringo y, bueno, atenta siempre a su, a su solicitud. Sí. Esperamos venir pronto, a, vamos a tener algunas noticias en una semana más. Nos va a encantar. Permítame comentarle lo que, vamos, lo que se nos viene con, para octubre, al margen todos, de este tema del cabildo todos. de mañana. Adelante. Nosotros como órgano electoral plurinacional, a nivel nacional, como Tribunal Supremo Electoral, Tribunales Electorales Departamentales, eh, vamos a celebrar en el mes de octubre el mes de las democracias. En este preciso momento, en todo el país, nuestros tribunales electorales departamentales están llevando adelante las Olimpiadas por la Democracia intercultural. ¿Qué quiere decir? Que hemos hecho la convocatoria a unidades educativas, se han registrado 1.200 unidades educativas para participar de estas olimpiadas, ¿no? donde los jóvenes entre quinto y sexto de secundaria eh, asumen inicialmente conocimiento sobre democracia intercultural, la Constitución Política del Estado, la Ley 018, la Ley 026, y, y le comento que nosotros el año pasado esa es la segunda versión, tuvimos experiencias muy gratificantes, yo decía estos chicos ya parecen vocales porque se dominaban la ley 026 la ley 018 y la constitución política del estado y lo que pretendemos con este tema es precisamente que nuestros jóvenes ya no sean el futuro del país sino sean el presente porque a partir de los 18 años como usted sabe, ellos ya pueden asumir el control de, nuestra, de nuestro país entonces estamos en eso, octubre va, va, vamos a tener en, el 10 de octubre sobre una, una sesión de honor eh, del Tribunal Supremo Electoral, donde vamos a, a no sé si dar unas condecoraciones, pero por lo menos vamos a rendir homenaje a aquellos ciudadanos y ciudadanas que fueron parte del retorno a la democracia bueno. allá de mil, en 1982. Qué bien. Qué bien. Los vamos a invitar, ojalá. no el 10 de octubre? El 10 de octubre, no, ya está ahí, confirmado. Eh, eso va a ser en horas de la noche. Bueno. Eh, luego tenemos otras actividades con tema de mujeres, con tema de jóvenes, y por supuesto, esperamos tenerlos en la final de, eh, de las Olimpiadas, que va a ser el 28 de octubre. Buenísimo. Ahí se nos vienen del, del país, se nos van a venir tres equipos, los que hayan sobresalido a La Paz, a la a paz sí, se nos vienen con todo pagado, estamos buscando los premios ahora tenemos que poner los premios, pero estamos buscando los premios con institución pública, no, no, no podemos regalar todo, sino estamos buscando padrinos, por ahí los vamos a nombrar gringo <risa> entonces Estaremos yo eh, le voy a estar comentando estos temas pero si no. le parece para el mes de octubre Perfecto, gringo y ahí bien. va el anuncio para todos y todas. Buenísimo, Gracias. va a ser un placer amplificar todas estas interesantes iniciativas eso del 10 también está muy bueno reconocer a tiempo a las personas, ¿no? Es parte del tema. Así es. Muchísimas gracias. Dina Chuquime, vocal del Tribunal Supremo Electoral, estuvo compartiendo estos minutos con nosotros, 9.34.